Y hola, sean bienvenidos otra vez, sean bienvenidos otra vez a mi canal de Mafia Youtuber Bueno, eh, me presento, mi apodo es Mafia, pero ya me conocen algunos que eh, He creado contenido del Fred, todas esas cosas Pero bueno, hoy vamos a crear contenido, un poquito de otra cosita Vamos a mezclar este canal un poco de algo, un poco de diversión Un poco de, eh, de cosa interesante que a ustedes les pueda interesar Sí. bueno, hoy le voy a estar mostrando Aguántenme que vamos a entrar aquí, aquí estamos Estamos en una página que se llama, sí eh, aguantemente que se llama py Pi, Pi 2 tap se llama, bueno, sí py 2 tap se llama, algo así, se llama. Bueno, esta, esta página la pueden buscar a través de, la pueden googlear, google so, no es no es una app, no es una aplicación, esta página todavía no ha sacado ninguna aplicación, esta, esta página es nueva y está pagando a través, si vos te registras. Primer paso, lo primero que tienen que hacer, paso número uno, se lo voy a comentar en el video ya, ya, ya, ya, ya. Tienen que registrarse a través de un correo electrónico, de ustedes que usen correo electrónico con mail, de eso, ¿sí? Bueno, siguiente, paso número 2, tienen que verificar bien la cuenta, después tienen que traer el correo de ustedes privado que le pueda aparecer en el SPAP, todo eso, el detallito, todo eso, sí, tienen que hacer eh, mayor de 18 años, ¿sí? No pueden ser menores, mayor de 18 años si es posible mejor, ¿sí? Porque la, la misma página... Eh, tiene un sistema que detecta a los menores ¿Sí? Digamos, bueno, que detecta Después tenemos un paso número 3 Que sería eh, El paso número 3 sería Crear tu cuenta de Paypal Si tenés Paypal o tenés eso yo en este momento no quiero entrar a mi cuenta Porque si no se va a ver mi, mi identidad O sea, se va a ver mi dato, mi correo Y bueno, y no tiene sentido ¿No? Después, número 4 Tienen que agregar la cuenta de Paypal ¿Sí? Y una vez una vez que ustedes ya están acumulando el dinero todo se lo pueden retirar Pero el paso más complicado No es tan complicado, es facilísimo Paso número 5 Cumplir todo lo que te dice la página Todo, todo ¿sí? Primero antes de nada leerla Lea leer nuestra política antifraude No pueden hacer fraude Escúchenme la advertencia que le dice esta página ¿sí? Bueno, pay eh, Tap, bueno, espere que se llama la verificación de ahí arriba. Bueno, ahí está saltando la gente que le están pagando verificado, todas esas cosas que le están pagando su, su dolarito, ¿sí? Es para que puedan ganar dólares, ¿sí? El, del paso número uno, cuando vos ya te registrás, ya ellos te regalan 25 dólares, ¿sí? Yo ya me registré antes, ayer me registré, bueno, bonificación e invitación, bueno, acá tengo comisión de bonificación e invitación, tengo 1 dólar con 20 centavos. Después tengo ganancias totales, 94 centavos en dólares, ¿sí? Sería dólares, no pesos argentinos, porque hay gente que me dice, no, pero son pesos argentinos, eso no, son dólares, porque la, esta página está pagando a través de Paypal o a través de, de eh, Bema, ahí arriba me aparecen las notificaciones, ¿sí? Disculpen por la calidad de este video si se mal le comenten abajo si no hay problema. Después paga también a través de Bitcoin Wallets, paga también, ¿sí? Ten atento a como cuando van a poner su método de pago para que puedan retirar, el método de que ustedes puedan retirar sus dineritos, ¿sí? Sus dolaritos, ¿sí? Solo tienen que cumplir eh, cosas en esta, en esta página para que pueda usted retirar, ustedes puedan retirar sus su dólares, ¿sí? Pueden retirar, de, pueden retirar de 200 para arriba. 200 dólares para arriba hasta pueden retirar 800 dólares pueden retirar pero tienen que poner pila concentrarse si ¿sí? vean mil veces el video este como para que puedan entender las cosas de a poquito si ¿Sí? ese sería el paso número uno registrarse y una vez que te registras te da un bono de 25 de invitación que ahí revise, ahí arriba dice 25 de invitaciones te da 25 dólares al toque te lo da después va subiendo paso número 2 como le dije hagan la cuenta como tienen que hacer si ¿Sí? una cuenta de PayPal, si tiene una cuenta de PayPal, primero hagan su cuenta de PayPal, después hagan todo el proceso. Si quieren saber cómo hacer una cuenta de PayPal, me lo explican en abajo en el comentario de este videito Que yo se lo enseño cómo hacer una cuenta, o me escriben y prueban a través de mis redes sociales, Instagram. sí eh, número 3, después tienen que poner bien el registro de su cuenta, todo eso, fijarse bien, olvidarse el dato, fijarse que la cuenta que pusieron de papa esté correcta, porque por ahí se pueden equivocar y se la mandan, ese retiro de dinero se puede mandar otra persona, o en el momento que ustedes pusieron, pusieron algo mal en la cuenta y ponen su contraseña y le dice eh, contraseña incorrecta. Por eso no se pueden. ¿sí? Paso número 4, lo más importante de esto, no tener. Después ahora le voy a enseñar que son 10 pasitos, me parece 5 o 7 pasitos le voy a dar, ¿sí? No pueden tener advertencia. Al confirmar los pagos, si nuestro equipo encuentra referencias, clic falso, su cuenta será prohibida y su pago no será aprobado. Lea nuestra política antifraude. Muy bien, tienen que leer la política antifraude para que ustedes puedan tratar de retirar el dinerito sin, con... sin ningún problema. ¿Sí? Ahí está esa otra página más. Vermo también paga a través de la billetera. Vermo, ¿sí? Bueno, le voy a comentar. Paso número... 5 creo que era que iba por el 5 no me acuerdo bien pero bueno ve ahí está Bitcoin en eh, Norton acaba de retirar 900 y pico de dólares con centavos 100 dólares bueno paso número 5 vamos con el paso número 5 bono de, de 500 por semana a día del trabajo lo único que tiene que hacer esto es apretar acá donde dice más acá dice obtén 10 invitaciones y completar 10 ofertas mientras vos vas completando las ofertas a vos acá esto se te va a rellenar ¿Sí? Una vez que vos completes esto, todo, todo esto, que parezca el, el, la barra esta verde, toda llena así, ya ahí pone listo, dame mis 500, eso serían 500 dólares, no son 500 pesos, son dólares. Esta es una, una página norteamericana, creo que, no sé si es de un país, es bueno, ¿sí? Después, paso número 2, desafío YouTube. Quieren explicarle cuando ustedes ya tengan su ganancia, entonces pueden subir un video Si ¿sí? crean un video de 5 a 10 minutos de duración de usted hablando sobre su experiencia de PayPal, si ¿sí? analice nuestro sitio, espere su opinión, no en esta. Bueno, cuando termine, envíe su video como un envío de YouTube a continuación. lo comparte bien en Facebook con tus amigos. Si ¿sí? utilizar el título, de mi revisión legítima en la plataforma Pay, desafío de Pay y, y elegiremos 25 fortunas ganadores que recibirán mil pesos cada uno. Atentis, que bueno, eso, ganador elegido, elegidos el lunes 6 de septiembre. Envío, su envíe subido. Dicen, bueno, esa justo se me mezcló. Esa es otra app también, que pero que está mil que después se les voy a mostrar un próximo video. Tenemos eh, nueva modificación de Facebook. Esto es fácil. Esto lo que tienen que hacer es eh, unirse al grupo de la empresa esta de PydoTab. Unirse. Después tiene que compartir su enlace en Facebook y disfrute de una bonificación cada vez que alguien haga clic o se registre con su enlace. ¿no? Comparte con amigos, ganás 5 dólares cuando hacen clic solo en Facebook. Y gana 25 dólares cuando se registren solo en Facebook. ¿Entendieron? Vos tenés grupo o otro grupo de que te dice trabajar de casa internet, lo que usted, haga, que sea todo grupo sobre trabajo de internet, ganancia de dólares. Cómo tener plata, en grupo de cómo tener ganancias para trabajando sentado de tu casa, ta, ta ta ta, todo tiene que ser todo de ganancia, ¿sí? Y si es un grupo de PayPal para ganar dólar en PayPal también está, es aceptado, no hay ningún problema, porque la compañía está eh, verificada con PayPal también. Después, yo a mí acá me parece saldo de actual, bueno, comisión, bueno, comisión de bonificación de invitación, un dólar con 20 centavos, después tengo ganancia total de 191, como les estaba explicando. Acá arriba dice tu estadística, clip, invita, oferta y publicidad Vos cuando le haces la publicidad a la empresa, la empresa te va a dar, te va a dar 5 dólares Bueno, acá dice abajo enlace de invitación, copias el enlace Lo pones ahí abajo, voy a dejar el enlace de invitación para que se puedan entrar directamente ya y no hacer nada más Comparte con amigos y familiares y ganar eh, 2 dólares cuando hagan clic y ganar 10 dólares cuando se registren Sí. Podés compartirlo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en, App, en Snapchat y en, y en Whatsapp. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Fácil, apretá cómo funciona y ahí te va a decir todo. Lean bien, por favor, sí, bueno. Después se pruebe aplicaciones y obtenga 50 dólares, sí. O sea, probás, invitas y acá dice prueba aplicación te da 25 dólares. pruebas aplicación y te puede regalar 25 dólares más. Y después dice, esa encuesta, bueno, yo respondí encuesta y a mí me lo pagaron los 36 dólares. ¿Sí? Después tenemos abajo para entrar a la vuelvo para, atrás, para entrar a usuario tiene que apretar clic y para probar aplicación tiene que apretar clic guía encuesta clic si ¿sí? apretar una vez sola camino al primer retiro efectivo lo único que tienen que hacer acá es rellenar todo esto para retirar es fácil muchachos si ustedes ayuden entre ustedes ustedes ustedes retiran más rápido la plata, más rápido retiran. Publicaciones, publicaciones sociales. un t acá tienen que apretar clic. De los clics que haga. Invitar. Este sería el logo de Facebook, de WhatsApp. Perdón. El verde sería de el rosa, sería de Instagram. Si esos son los clics que tuve yo a través de Instagram, que lo estoy promocionando. Visiten mi Instagram si quieren. Oferta sería las ofertas que estaría acá. Que sería en Twitter. Y después publicaciones sociales. En azul sería, eh, si no me equivoco, Facebook. ¿Sí? Mientras la gente va haciendo más clic, clic, clic, esto se va llenando. Cuando se llene todo, todo, todo, todo, se llena el, esto ya está lleno, ya está para retirar esto, ya falta esto, falta y cuando se llene todo, todo, todo completo al 100, digamos ¿qué pasa, ustedes van a poder retirar su dinero sin ningún problema. Lo único que tienen que hacer, nomás después, apretar, retirar y nada más, listo, no es tan difícil. es Retirar, se va a pagos, ¿sí? se va a pagos, yo no aprieto ahora porque si no me aparece en mi cuenta. Se va a pagos, eh, aguántenme que pongan en pausa el video y le, le muestro, ¿sí? Para que no haya desconfianza. Bueno, como ven, a mí me dice saldo saldo actual, eh, ganancia de que bonificación de la lista son las ganancias que yo he tenido. ¿sí? Uno, un dólar con 20 centavos, después ganancias totales, totales son 191 dólares, ¿sí? Dólares. Bueno, acá me salta los clics, oferta me salta 100 y acá publicaciones sociales, por ahí me ha saltado una nomás, pero bueno. Dice camino al primer retiro de efectivo Para evitar trampa y spam debe cumplir con los siguientes requisitos Para su primer retiro de efectivo Atenti, si? ¿sí? Atenti, lean bien Le voy a repetir, lean, no eh, Busquen, no hagan cosas de hack Nada de esas cosas sí, Si usted una vez que invita a los 5 Ya ahí se le llena 5, ya está Y acá yo ya me pasé de 15 clic Tengo un 41, ya tengo casi un 300% de, de clic después oferta también vas a mirando oferta oferta sería las creo pues si oferta sería las encuestas ver aplicaciones jugar en una aplicación todo eso y también te das puntos te dan para que vos puedas canjearlo en tarjetas en tarjetas sí también un por esos puntos lo pueden juntar y pueden canjearlo en tarjetas sí en tarjeta en sentido de eh, aguánteme una vez si no se me salen los datos recompensa eh acá entramos a recompensa Espere que podemos cargar nueva la página. Ahí carga. Entramos a recompensa B. Bueno, acá arriba en recompensa. Obtenga la recompensa por ser un miembro de leal de PITAP. Obtenerá 5 puntos por cada dólar que gane con P Tap. Punto disponibles 960 puntos tengo acumulado. ¿sí? Una vez que usted llega a los 1000, usted puede canjear 112.2 Pop después puede, traja, puede canjear una tarjeta de regalo de visa de 50 dólares con 3000 puntos después pueden canjear tarjeta de regalo de visa de 200 dólares ¿Sí? bueno, si vos juegas al FRED, te gusta que estén diamante bueno, te recomiendo, entrarle darle clic a este, esta página y entrar en que esta página es nueva, se abrió este año ¿Sí? y después, bueno, acá se ve el historial, dice que no tiene canje sus recompensas de canjeo se mostrarán aquí una vez que yo haga todas las misiones y todas esas cosas yo en un video les voy a mostrar la parte de pago y todo eso, pero eh, entren a esta, a esta página y deseen el gusto de poder ganar su, su, sus dolaritos, sus cositas, eh, lo que sea, ¿sí? Lo que ustedes puedan tener, juntar dolaritos, y ¿sí? Todas esas cosas, porque últimamente está todo complicado, pero bueno, ¿sí? Bueno, nada más que decir, espero que les haya gustado el video, si les gustó o no le gustó, comentenme, regálenme un like a este buen video, ¿sí? Eh, por favor, suscríbase al canal si quieren saber más contenido de esto, porque voy a empezar a subir muchas clases de contenido. ¿sí? Ahí hay otro video de, de unas apps que están pagando a través de PayPal también, por si necesitas saber algo. Me escriben en privado, Si ¿sí? no hay un drama, yo le voy a contestar enseguida. Si tengo tiempo por tema de trabajo, a veces no contesto a las redes sociales. ¿sí? Estoy tratando de hacer esto para que la gente pueda tener una, un, una economía más ajustable. Que puedan ganar su, sus pesos, sus dolaritos. puedan invertir en algo que pueda estar atrás de, de coso Después a mí esto me paga la página. con vez que me pague a mí la página de pay.tab. Pay que está pagando porque está pagando en serio. Yo estoy hablando con mucha gente que trabaja en la empresa esa. Me han contado que sí que están pagando en serio. Tengo también... Eh, gente que me ha pasado captura, toda esa cosa por eso les digo que se me agreguen al grupo de ellos para que estén más atentos y estén más informados ¿sí? si quieren saber algo pueden hablar con el administrador del grupo también, no hay drama ¿sí? en facebook, bueno y también una vez que ya me vaya todo bien retire mis primeros dólares, voy a invertir mi dólares en algo muy importante en, en internet para poder aumentar eso y, y empezar a hacer obviamente sacando el tema del, del contenido este que estoy subiendo ahora en este momento para hacer sorteo para usted para el free sorteo para cualquier clase de juego regalar la tarjeta de Google Play eh, me entienden pero bueno yo no es más que le pido es que me apoyen en el canal que me ayuden que me ayuden a crecer sin ¿sí? nada más y tratar de crecer de a poco y bueno y, y pueda llegar a los mil sub y bueno y llegar a las 4000 horas de reproducciones yo creo que ustedes me van a apoyar me van a ayudar me van a hacer el aguante compartan el video en grupo Sí, compartan en el en grupo que sean de trabajo para casa eh, Trabajar de internet todas esas cosas ¿sí? por favor se lo pido de corazón ¿eh? así si ustedes yo usted me ayudan yo los puedo ayudar el día mañana también con las más aplicaciones yo lo primero que hago es investigar páginas o aplicaciones y después presentarlas no subo cosas que no quiero que la gente se sienta estafada entiéndanme si ¿sí? bueno espero que les haya gustado el video los vemos en un próximo vídeo Compis y gracias por hacerme el aguante. Y no se olviden de darle like. Y suscríbase en este canal. Activen la campanita. Y no se olviden de seguirme, no se olviden de seguirme a mis redes sociales. ¿sí? Que ahí también tienen me pueden escribir en privado. Nos vemos en un próximo video. Chao.